No hay duda de que en México, en cualquier plano nacional, eh, estatal, local, regional, municipal, el asunto de la inseguridad es uno de ellos. Si antes peleábamos con los caciques, era nuestro principal riesgo, y después fueron los gobiernos eh, no abiertos a la libertad de expresión, eh, propicios para la censura, ahora son los delincuentes quienes nos eh, ponen eh, piedras en el camino, y nos obligan a veces a tomar decisiones no propias de un ejercicio periodístico libre y... propositivo, ¿no? Entonces, eh, obviamente que los riesgos son eh, serios. Eh, sabemos que en Veracruz incluso hay ya una lista de... Eh, colegas que han fallecido, que han sido víctimas de atentados, eh, no deja ver las persecuciones políticas de los políticos y de los eh, gobiernos y en algunas zonas también de los caciques o de los intereses fuertes. Pero quizás permea más ahora el asunto de la inseguridad como el principal riesgo para el ejercicio periodístico en este medio de comunicación, eh, tenemos también nuestras propias situaciones que analizamos y que con mucha prudencia tratamos de eh, revertir pues eh, No podemos nosotros autocensurarnos, tenemos que ser consecuentes con eh, un eh, propósito y sin embargo pues también la propia comunidad creemos que sirve de respaldo para que este medio de comunicación no sea hostigado, acosado y menos limitado por eh, la delincuencia organizada.